Señores, pasando a otro tema y es que vuelve a aparecer después de mucho tiempo. El que lo conoce sabe. El coronel de la cruz. Ustedes se acuerdan que antes en la huelga traían ese coronel aquí y usa una metralleta. Vos pongan el video, vamos a Yo hacer la anécdota primero. Es un coronel que es muy afable a lo que es las eh, cosas militares. Usted lo ve con pertrecho militar, usted lo ve con sí. un... amarrado, <risa> no, un, aparataje, un aparataje increíble. La película, sí la película, lo dejo, te habla. Pero es un, es un coronel que está haciendo el trabajo. Y por eso vamos a destacarlo en, en, en este tema, que todo el mundo se ha hecho viral. La imagen, está un poco trasnochado tú tienes que dejar la calle, que te estoy viendo como, bueno, me saluda la amiga tuya con la que tú andabas ayer. Con quien yo andaba ayer. No lo digan aquí. Las amigas se respetan, tú ves. La está, está diciendo cosas que no tú son. Ves, las amigas se respetan porque. Ay, no, aunque, aunque, ay, aunque tú le diste banda. Yo no. andaba no, como. No ya, tú ves, tienes que bajar el chip porque. No, y también la amiga de ella. Ves, amiga de ella también. Eso debe respetarse como hombre, tú ves. Coronel de la Cruz. Si no nos avisan del 9-11, no ametrallan, dice él. Había más de 40 fusiles. El coronel José Francisco de la Cruz Mercedes denunció que él y un grupo de policías iban a ser víctimas de una masacre. ¿eh? Llevada a cabo por decenas de hombres armados con fusiles en Licea y Medio. ¿eh? Refirió el comandante de la provincia de Payá, al tiempo que aseguró que tienen los videos de las cámaras de vigilancia del sistema de emergencia de la Cruz, aclaró que en su gestión al frente del departamento policial no va a actuar a la ligera. Todo se hará con pruebas. Asimismo, resaltó que no quieren enfrentamiento con nadie, pero tampoco dejará de hacer el trabajo para mantener la tranquilidad y la paz ciudadana. El veterano, como se le conoce el coronel, expresó que la policía lo que quiere es soluciones para la problemática de Moca y sus comunidades. Pero hay sectores oscuros que tienen cierto interés marcado con relación a otros temas. Vamos a escuchar. ¿Quién es nuestro en el país? Dígame, para que haga pa problemas? problema. Nosotros no queremos enfrentamiento, pero tampoco vamos a dejar de hacer trabajo. A nosotros no nos vamos a hidratar ellos, no. Nosotros no somos de ahí. Nosotros vamos a hacer trabajo siempre aquí. ¿Y cree que si se ustedes se si si también? Si si si si no, nosotros lo que, nosotros lo que queremos es soluciones, eso se, se le está diciendo, porque la problemática que hay aquí en Moca no es para estar haciendo huelga en estos momentos. Lo que pasa es que a mí me parece que están haciendo eso para darle apoyo a otro, a otro delito a otro delito. Ya ustedes escucharon ahí la gente de Moca. Nuestra gente que nos vea a diario sí. en Moca y él nos quiere enfrentamiento, pero si sí hay que darle candela, dijo el coronel. <risa> él está ahí. Que le iban a hacer, eh, si están trabajando la cámara de 911, la que ustedes ven en la calle. Sí. Eso trabaja para los lo, lo delincuentes, que creen que, que están puestos ahí, que no, eso lleva a Santiago, manda la señal eso, me parece, y, y, lo, y lo copian de ahí. Así fue que el coronel se salvó de que lo guisaran antes de 24. <risa> ¿Eh? es. Cuidado, y si lo mandan para acá el lunes al comandante. ¿eh? Hey. Bo, entonces. El coronel, me parece que era el hermano de, del difunto el general de la, Cruz Martínez, de la Cruz Martínez. El que se sí, murió. Sí, Pero sí. que eran hermanos ellos que llevaban como la misma temática de, de ejercer la, la mano dura, como dice. Ahí sí. Pero vamos a ver qué pasa. No, y mira, oye, <ríe> de verdad, se salvaron de Achepa, eh, de esa acción que iban a cometer. Claro, y ahí este coronel tiene, tiene ¿En Moca. Tiene especial que él se mueve con su equipo. Sí. Que él tiene vocabulario. Este él tiene un equipo ahí. Sí, coronel es que lo mueven solo y alma. su. Pero este, él se mueve con su gente, con su equipo. Su, su batallón. Sí, su batallón, así mismo <ríe> que él dice: su claro, batallón. Pelotón, pelotón. Para su sea. pelotón. Él, él se mueve, lo movía para allá. Él se fue con su gente. Pero le, la, la ciudadanía seria de Moca está muy contenta con el trabajo que está haciendo. También, ah, pues, ¿ha punto de droga? sí, punto de droga, ha hay muchísimo. ¿En La Vega? No, no, no, no en Moca. No, no, en Moca, en Moca, sí. Okay. Otra okay. cosa también que no me gustó mucho del coronel, que se vio como feo, que fue cuando le quitó la muleta ah, sí, en, un si en un operativo a una persona sí, le falta sí, un pie. Sí. Entonces, eso no se vio bien. Se quiso como, hacer como un chiste. Sí, un chiste es. de mal gusto. Cuando te lo, lo acabó en las redes. No se puede, por pues más delincuente que sea, hay que mantener el margen cuando tú eres un. Sí. Para que se vea lo humano. Es lo a lo que me refiero. Le quitó como la, la muleta. La muleta y y camina. Camina Ahora. Tú ves, eso se vio como feo y lo de baratán en las redes. Lo de baratán, ya tú sabes. Así es. Y pueden destituirlo también. Claro. Y si, así, si a de y le da la gana y ves eso. No, y lo agarra derecho derechos humanos y le da dos días pisado. Sí. <risa> <risa> ya tú sabes, ¿para de es que va va? Sí, pero también, también, hay que también también, qué hizo ese ciudadano. Sí, claro. Además claro. o sea, se ve, tú me entiendes. Eh, eh, el, sí, el otro lado. Yo tengo que te decir la verdad, por ejemplo, allá en la capital, eh, tú ibas después del 9, de, de, como le llaman allá, no fue el Cibao, ¿verdad? Y había un cojo que en los tapones él se, él, él se, se aprovechaba. Y achicaban los carritos y le pegan la mano y acaba con la muleta corriendo y tenía un callejón nadie lo agarraba. No, no, no, que, que, que son delincuentes alta gama, como dice, que usted lo ve con una mano mena, con una mano menos y, y, y hacen toda la diablura. No, esto es increíble lo que no, estamos. Viendo. Ahora sí es que garantizar, tu que haya buen trato de. Sabes, para que después sí, no sí, vean si ese porta en, si si si en la, la cámara, oye, me la justicia un abogado, un <ríe> delincuente. Ya tú sabes, si ese porta así en la cámara, que será cuando no haya cámara, no, no, bueno. ¿eh? qué Pero, puede hacer coronel. Porque mira, en un abogado puede utilizar eso para decir, mira, que este fue un, un arresto arbitrario que no tenía garantía y todo eso, y ahí lo sueltan con ese, con ese mal accionado un policía a un delincuente. El delincuente lo pueden soltar por eso. Entonces, la policía tiene que estar en cuidado y tiene que tratar bien para... trabajo porque estaba en Costui, yo creo, creo que era, uh -huh. en Costui. Y oye, mira, esa gente lo, lo lloraron cuando se fue. Claro, sí, claro. No, el tipo estaba la raya, bien. raya. Entonces, entonces allá por mosca bueno, en Licea no me acuerdo. <risa> <risa> Pero entonces no lo querían... No lo querían, querían... sí le... ya porque estaba haciendo buen trabajo. Sí, le... no, porque hay huelga para allá. Esa es el Liceo Medio... Navarrete y esos lados por ahí, eso es que tienen miedo. O sea, estos son revolucionarios de verdad. Ay. Son picantes. Sí, no es que digan. Dios mío. Yo como aquí. <risa> bueno, eso lo dijo usted Villalón. <risa> <risa> Vámonos a una... <risa> Vámonos a una pausa. <risa>